Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora, y hoy seguimos con los sorteos de los Pokémon legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. Antes que nada, les recuerdo a todos que aún está disponible el sorteo del juego de Pokémon Sol, que lo puedes encontrar aquí arriba a la derecha también en el botón de información. Aunque también puede ser el juego de Pokémon Luna, ya que el ganador o ganadora le daré el dinero para que se lo compre físicamente o en versión digital, puede elegir el que quieran. En cuanto al sorteo Pokémon de este mes, explico que será otro sorteo exponencial. Así que como ya tengo aproximadamente unos 153 suscriptores, empezamos el sorteo con dos Hirachis. Cuando sea el día del final del sorteo, si ya somos 200 o más, habrán 3 ganadores en vez de 2 Así que invita a todos tus amigos a mi canal. Y, como siempre, te preguntarás. Pero si hay más suscriptores, tengo menos posibilidades de ganar. Pues no... Ten en cuenta que no todos los suscriptores pueden estar interesados en este Pokémon porque lo tengan, porque no les guste, o por el motivo que sea. Y cuanto mayor sea el número de suscriptores, mayor es la posibilidad de que te toque a ti. Y ahora vamos al sorteo de este mes. Y como han podido ver durante todo el vídeo, el Pokémon de este mes es Hirachi. Este Hirachi, en concreto, fue repartido en Abril del 2016. Viene con el EOGF y con el ID 04016. Tiene la habilidad dicha y los movimientos Deseo, Confusión y Descanso. Nintendo los repartió sin objeto equipado, pero mi sorteo estará equipado con una valla Slack y además recuerden que están en nivel 100. Los requisitos que debes cumplir para llevarte este fantástico Hirachi son, en primer lugar, suscribirse o estar suscrito a mis canales de YouTube y Twitter. En segundo lugar, debes darle like a este vídeo y escribir la palabra participo y tu nombre de usuario en Twitter. Y en tercer lugar, y es muy importante, tienes que retuitear el tweet de mi vídeo, que estará en la descripción del mismo. Si por algún casual de la vida no sabes cómo hacer retweet, aquí arriba a la derecha, en el botón de información, tienes el mini tutorial de cómo hacer el retweet. Ahora, la fecha del sorteo. Puedes participar desde hoy mismo, hasta el día 31 de noviembre. Intentaré hacer el vídeo del ganador el 1 o 2 de diciembre donde indicaré quiénes fueron los ganadores del sorteo. Recuerda que cuantos más amigos invites a suscribirse a mi canal, aumenta tu, proba tu posibilidad de ganar. Así que no me queda nada más que decir que muchísima suerte a todos, les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbete a mi canal, si aún no estás suscrito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós.